Hola gente y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Flutter Tips donde vamos a estar viendo en esta oportunidad una forma de modificar las transiciones entre las pantallas de manera de lograr efectos más bonitos en nuestras aplicaciones. Para demostrar este ejemplo voy a utilizar esta pequeña aplicación que consta de una Material App que tiene la página 1, que tiene un texto que dice hola mundo y es con color rojo de fondo y una segunda página con el texto chao mundo y con un color verde de fondo cuando presionamos la palabra hola mundo lo que vamos a hacer es una transición a una segunda página usando la material page route que nos permite animar con las animaciones de material design el cambio de páginas y cuando cliquemos el chao mundo vamos a hacer un pop para volver a la página anterior Acá tengo corriendo la misma aplicación, tanto en Android como en iOS. Y si nos fijamos, el material para el root, cuando la utilizo en iOS, me hace una animación donde la página entra de izquierda a derecha y la que sale tiene un pequeño efecto de parallax. ¿sí? Para verlo bien, podemos venir al inspector, tenemos que activar el modo slow, de esa manera podemos ver las animaciones un poco mejor. Y como ven, el Hola Mundo se va desplazando levemente hacia afuera sin salir del todo y el Chao Mundo entra mucho más rápido. Ahora si vemos esa misma acción en Android, vemos que es diferente, que la página entra de abajo hacia arriba y con un fade in y se va hacia abajo con un fade out. Eso es porque este Material PageRoute tiene implementado que depende de la plataforma ejecute una animación u otra. Eso significa que nosotros podemos jugar con este material PageRoute para que haga lo que nosotros querramos. Inclusive podríamos, por ejemplo, utilizar el Cupertino PageRoute que es de la librería de widgets de iOS que nos permitiría tener la misma animación en todas las plataformas. De esa manera, si lo ejecutamos en Android y ahora corremos la animación vemos que entra de derecha a izquierda como lo hace en iOS. Y en este caso tenemos el mismo efecto no importa la plataforma. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es definir nuestra propia ruta que haga el efecto que nosotros querramos. Vamos a empezar entonces definiendo una clase para nuestro efecto que se va a llamar Batman Base Route ¿sí? en honor a al personaje de DC Comics para los que recuerden la serie de los 80 las imágenes que entraban así como girando y haciendo zoom vamos a tratar de lograr ese efecto y esta clase debe extender de PageRouteBuilder vamos a necesitar saber cuál es la página a la cual queremos llegar es decir que necesitamos un widget y por lo tanto necesitamos un constructor ahora con esto ya creado podemos cambiar nuestra ruta y decirle que vamos a usar nuestro base route. A partir de ahora voy a sacar el emulador de Android ya que no lo necesito y vamos a trabajar sobre, solo sobre el, el de iOS ya que la animación va a ser igual Ahora sí, reiniciamos nuestra aplicación de iOS y cuando presionemos el mundo nos tira un error de que no seteamos el atributo page builder. Eso es porque cuando creamos nuestro, nuestra clase y le damos, tenemos que llamar a super vamos a buscar los parámetros que necesita del código fuente. Y el otro que necesitamos es el Transition Builder. Y vamos a sacar los parámetros también de su código. Vamos un poco de formato y vamos a ver qué hace cada uno. Para entender qué hace cada uno podemos ir a la documentación. En este caso, la documentación está en la clase Modal Root y acá es donde nos explica un poco para, para qué sirve el Build Page y para qué sirve el Build Transition nos explica un poco qué es cada uno de esos parámetros si quieren leerlo en detalle se los aconsejo para tratar de entender un poquito más pero yo les voy a hacer el resumen práctico Page Builder, lo que le decimos a la ruta es cómo construir la página destino a la que queremos ir en este caso nosotros queremos ir a el child que nos pasan, por lo tanto simplemente lo retornamos y estas dos animaciones en general en el page builder no se usan el page builder se ejecuta una sola vez por lo tanto no se reconstruye todo el tiempo y en general se aconseja que se pasen cosas estáticas por cuestiones de performance para que se puedan hacer optimizaciones y el transition builder lo que se utiliza es para definir cómo se debe hacer la transición entre la ruta actual y la ruta nueva recibimos dos animations en en la práctica, según dice la documentación, el secondary animation no se suele usar mucho. Por lo tanto, en general, siempre vamos a usar el animation. Lo primero que podemos hacer es decirle que simplemente dibuje nuestro child. Es decir, que no haya ninguna animación. Recargamos la aplicación. Y ahora, así, al clicar el hola mundo, me aparece el chao mundo. De manera instantánea. Hay un pequeño delay entre que yo hago el clic y entre que... Se hace el cambio porque ese pequeño tiempo es lo que tarda en ejecutar la animación. Si yo saco el slow animation, ese delay es casi imperceptible, pero está. Es decir, que el cambio finalmente se hace cuando se termina ejecutar la animación. Entonces esto significa que ahora ya tenemos nuestra transición armada. Y lo que deberíamos es animarla. Por ejemplo, yo podría envolver nuestro widget en un fade transition que lo que hace es ir modificando el valor de la opacidad según una animación en este caso le pasó la animation directamente y si ejecuto esto ahora cuando hago clic la, la ventana verde aparece con un fade in y cuando hago clic se va con un fade out si ponemos el slow mode para que se vea mejor ahí van a ver el efecto pero puedo hacer más que solamente un fade in ya que como esto es retorna un widget y ya sabemos que los widgets se pueden anidar y componer entre sí para generar mejores interfaces a este fade in también lo podríamos envolver en un widget de tipo transform rotate que lo que nos permite hacer es rota, rotar al hijo esta rotación se hace por un ángulo, y por ejemplo vamos a decirle que ese ángulo va a ser 1 menos del animation.value. Esto está en radianes, por lo tanto lo que yo quiero es que cuando value llegue a 1, el ángulo sea 0 para que no tenga la interfaz ninguna rotación. Y cuando esté en 0 quiero que esté rotado en un radián que sería si pi son 90 grados, 1 es aproximadamente 30 grados. Ahora, cuando va la transición, ¿sí? mi página y cuando se va ahí, y cuando se va, rota hacia el otro lado, también con un pequeño fading. Si yo quiero que la rotación sea mucho más grande, supongamos dos vueltas, es más o menos tres vueltas, es 3pi, redondeando pi como 3, ¿sí? Una, dos, tres vueltas. Y puedo hacer algo más todavía. Puedo agarrar esto. Y envolverlo en otro widget. Que sea otra transformación. Que sea de tipo escala. Y a esta escala yo le puedo decir. Que sea de vuelta uno menos el animation value. Eso significa. Que voy a empezar en escala de significa que empiece en cero es que no sé, que no sé, que no sé, si ahora, sí, ahora ta, ta. hago el cambio de pantalla, mi pantalla entra agrandando, girando y con un fade in. si sacamos el slow mode, este efecto tiene un poquito más de onda y así es como logramos nuestro efecto de cambio de pantas pantas pantas con muy poquitas líneas generando una aplicación un efecto distinto y que nos puede ser funcional así que bueno amigos espero que esto les sirva que los anime a crear sus propias animaciones para cambio de página no es necesario escribir todo esto cada vez que lo necesitemos existen librerías ella tiene implementado un montón de efectos básicos como transiciones de entrada de izquierda, de derecha, de arriba, abajo con fade in. No locas como la de Batman, pero sí para casi todos los casos. Les dejo el link en la descripción de algunas. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y si les gustó dejarme un like en el video. Nos vemos la próxima. Que tengan muy buena semana.